Vamos a, directamente a la ejercitación número uno, es decir, vamos a jugar con la idea de líneas rectas en la pareja. Entiéndase que la línea recta es lo que queda del desplazamiento del torso, es decir, que el torso, este momento estoy diciendo la línea recta lateral, pero sería la misma línea recta si lo hiciera para adelante o para atrás, incluso si me fuera girando sobre ese desplazamiento de línea recta que hace mi torso. ¿Bien? Por lo que les vamos a pedir que durante en la ejercitación vayan a explorar las distintas maneras de transitar con el torso, la línea recta. Esta primera parte del primer ejercicio nos vamos a enfrentar con los torsos y vamos a realizar movimientos rectos sin contacto. Primero lo hace uno y después lo hace el otro. Voy a empezar yo. Y la cosa más o menos se vería así. En la segunda parte de este primer ejercicio nos vamos a tomar en abrazo de estudio. ¿sí? Vamos a realizar movimientos rectos. Primero voy a empezar yo y después va a seguir. En esta tercera parte del primer ejercicio, directamente nos vamos a tomar el abrazo de tango y vamos a realizar movimientos rectos. Ahora voy a hacer yo el que hace el trabajo.